Con el fin de la feria judicial se reiniciaron los juicios por delitos de lesa humanidad. Hay 14 en curso y otros 4 que están comenzando este año y tal vez uno de los más impactantes sea la mea causa de Campo de Mayo por las dimensiones de, de lo que implica, por el tamaño de todo lo que fue ...lo que pasó en esa guarnición militar de la Provincia de Buenos Aires... ...y también por las atrocidades que allí se investigan. Hemos dado cuenta de esto en Canal Abierto, pero nos parecía importante profundizar. Por eso convocamos a Gabriela Sosti, la fiscal que, que actúa en este proceso. Gracias ¿eh? por venir. Gracias a ustedes por convocar. Bueno, em empecemos eh, de lo general a lo particular... ¿Cuál es la importancia? Estamos en eh, etapa de alegatos. Está alegando ahora la Secretaría de Derechos Humanos de la, la Nación, la Derechos querella. Sí. La fiscalía eh, que encabezás o el alegato que encabezaste por la fiscalía finalizó antes de la feria. El primero de diciembre o el 2 de diciembre, creo que fue la última audiencia bueno, después de 12 audiencias de alegato. En base a todo lo que habrás eh, recolectado durante las audiencias y que expusiste en, en la etapa de alegatos, ¿Cuál es la importancia histórica que te parece que tiene este juicio? Porque hubo otros en Campo de Mayo, hubo otras mega causas muy importantes, pero particularmente este, ¿en qué se distingue? Bueno, eh, los juicios siguen teniendo una importancia medular en, en, en, en la historia de, del, del Poder Judicial eh, y tratando de develar la historia. ¿no? Eh, este último juicio lo que hace es eh, permitir tener la dimensión más acabada de lo que fue Campo de Mayo, eh, y poder reconstruir cierta, cierta construcción en el imaginario social de cómo fue, de alguna manera, la represión. ¿no? Y poner a Campo de Mayo en el lugar que tuvo, ¿no? y, y, y al ejército en el lugar que tuvo dentro de la, de la estructura de represión. Campo de Mayo, yo suelo metaforizar, fue realmente el infierno a cielo abierto. Es el centro clandestino eh, tal vez más... Eh, la, la verdad que no, no, no, no, no me parece prudente dimensionar el horror en, en cantidades uh -huh. estadísticas ¿Cuánto, cuánto horror hubo en la ESMA, cuánto horror hubo en la Perla, cuánto horror hubo en Campo de Mayo Lo que sí es, es importante destacar y que me parece que, que eh, a ese relato hay que tender Más allá del registro, del volumen del horror, me parece eh, importante eh, Y que es lo que de alguna manera en este juicio yo intenté hacer Es tratar de dar cuenta de cuál fue el sentido del horror, ¿no? o sea, hablar de cuál fue la función del dolor, cuál, cuál, cuál fue la, la utilidad del dolor, para qué se produjo ese, esa, esa, este, esa, esa dimensión perturbadora de una práctica social que fue, que fue el exterminio. Eh, lo que pasó en Campo de Mayo esta vez es justamente porque se reconcentran, el, el proceso de juzgamiento tiene unas dificultades enormes, en recortes procesales, juzgamientos separados, eso es lo, que, lo que termina dando cuenta es, eh, o sea, se pierde el, el sentido y la espesura simbólica e histórica de lo que realmente pasó, de que cómo fue la represión y para qué, y bueno, este, y hacia dónde estuvo dirigida. ¿no? En general en los juicios se habla de lo que pasó dentro de los centros clandestinos. Claro. Y se pierde la dimensión de por qué pasó lo que pasó adentro de los centros clandestinos. Yo en esta causa intenté, que es, es cierto, es, la, es el rejunte de alguna manera de cuatro procesos de investigación este, que recorta también la dimensión de la, de la, de la cantidad de víctimas. Este, en general en los juicios las víctimas se cuentan por número este, y por fecha de, de caída o de secuestro, y no, uh -huh. se, no se habla de cómo la dimensión del exterminio estuvo apuntado a un determinado colectivo político, a un determinado colectivo social, eh, a un colectivo de trabajadores. Bueno, la importancia para mí, tuvo mucho, hay muchos abordajes para, para este, hablar de la importancia de este juicio, pero una de ellas que tomo así como al azar dentro de tantas, uh -huh. Más allá de que se reconfirma la, la responsabilidad primaria del ejército y la responsabilidad primaria dentro del ejército del aparato de inteligencia. Y esto no es banal, porque el aparato de inteligencia es el que perdura y sigue perdurando. digo o sea Si alguna función tienen que tener los juicios es que tienen que tener una proyección pedagógica hacia el presente, ¿no? porque si no nos quedamos en un, en un anecdotario claro. del dolor. Y otra dimensión clara, pero muy contundente que tuvo este juicio, es la, la, la, la, la transparencia del relato de la responsabilidad de ciertos sectores de la sociedad civil, de lo, del empresariado. ¿no? Campo de Mayo operó, o sea, la, la represión de Campo de Mayo operó sobre una zona de, de concentración fabril y de, de, de, de, de potencia obrera que era la zona, de la zona norte y que era, era enorme así como lo fue este, en la zona sur, pero la zona norte era muy muy, muy claro. potente, que abarcó desde la zona de Villa Constitución hasta, hasta el norte del, del, de, la, de la zona sí. norte. ¿no? Bueno, empresas emblemáticas, las automotrices, las siderúrgicas. Bueno, eso un poco quedó este, transparentado en, en este juicio. Yo intenté en el relato del alegato hacer hincapié precisamente en eso y dar cuenta de bueno de cómo fue esta esa performativización a través del, del dolor no como se produce la domesticación de la de los trabajadores eso como como título uh -huh. de lo que significa de lo que significó por lo menos este este enjuiciamiento y este ahora más allá de ese intento eh... Es, es cierto que en este juicio no hay eh, imputados, empresarios o eh, eh, em, empleados de, de fábricas que hayan participado. Lo mencionaste, te he leído mencionándolo como uno de los grandes eh, déficits de la historia de, de, de este tiempo de la historia. Sí, bueno, a ver. Eh, a ver, el, el relato judicial y lo que se hace en el Poder Judicial es un. es como una. Bueno, es lo que se puede dentro de la administración del poder dentro de la sociedad no se recorta lo que se recorta se hace lo que se hace se construye o sea para mí el, el, el texto judicial es un, es un escenario de, de, de, de lucha de lucha de clases de lucha de poder de lucha de sentido ¿no? este no todos los y las operadores judiciales, que estamos ahí este, como funcionarios al servicio del pueblo, lo sentimos de esa manera y enfrentamos al derecho desde esa, desde esa perspectiva. ¿no? Entonces, las construcciones jurídicas, las estructuras y los parámetros técnicos dentro del derecho no son otra cosa más que eso, ¿no? o sea, campos de posibilidad de decir algunas cosas o de este, evitar decir uh -huh. otras ¿no? Con esta vuelta que doy yo Que es la vuelta típica que dan los textos judiciales Estoy queriendo decir Que hay una, eh, una voluntad de poder En el sentido del poder de, Del poder decir de derecho De juzgar algunas cosas o no, uh -huh. ¿no? ¿Cuál es el límite detrás del cual Se puede este, pensar Una privación ilegal de libertad no sé, Dentro de las estructuras que, que, te, que te marca el derecho ¿Qué es lo que se puede juzgar o qué no? La teoría de la autoría penal eh, es bastante generosa y depende de cómo se interprete y quién y cómo, pero detrás de todo eso hay una, eh, una decisión de juzgar. Así como hubo en determinado momento en de la historia en la Argentina la decisión de juzgar a estos genocidas, que muchos jueces todavía no se animan en sí. las sentencias a llamarlos como genocidas, bueno, digo, fue una decisión de eh, política, eh, política en el sentido más, más concreto, no política, de la, como la, sino política judicial. A un juez se atrevió a escribir algunas cosas. Desde la causa 13 en adelante hubo muchos corrimientos dentro de la, de la, del, del hablar la teoría. Ese es uno pendiente, realmente ese es uno, uno pendiente. En este juicio hubo una cosa, yo lo dije y lo dije, lo repito, ¿no? una, un relato muy perturbador, extremadamente perturbador. Este, de, de, pronunciado por, por uno de los imputados que el tipo cuenta que cuando él estaba en el departamento de dos de inteligencia que era donde se cocinaba la cosa en Campo de Mayo este, en esas reuniones, en esos cenáculos se sentaban eh, junto con los operadores de inteligencia de, de la zona de defensa 4 los empresarios de la zona norte, los empresarios de la zona yo me acuerdo que le pregunté quién es, ah, no sé, mucho que obviamente el tipo claro. no iba a dar ningún nombre pero digo, de estas cosas el, el Poder Judicial no puede hacer oídos sordos. El Poder Judicial, los jueces y las juezas, hacen oídos sordos a muchas cosas. No quieren escuchar, no quieren saber de la historia. Pero bueno, ese es el desafío eh, claro. de quienes pensamos la historia y pensamos que en estos juicios se, eh, se disputa la historia. Estos juicios no son otras cosas más que más que el relato de lo que pasó. Y, de lo, y, y es el relato que, que, que debería imperar más que el otro. Eh, y este es un pendiente, dentro de tantos pendientes claro. que hay. ¿no? Si algo hemos aprendido con estos juicios es que cada uno sirve no solo para condenar a los imputados de ese juicio, sino para abrir nuevas investigaciones. En cada uno de los juicios siempre se revelan nuevos mm. delitos, nuevo, aparecen nuevos imputados, por los mismos casos o por otros que no habían sido investigados. En este caso, con la responsabilidad civil, ¿sos optimista que lo que se de develó puede abrir nuevos expedientes, nuevas Yo no investigaciones. sé si soy tan optimista. Este... A mí, a mí me, me interesa más pensar realmente la, la, la construcción de sentido que se produce a partir de, de los juicios. Eh, a ver, yo no creo que no es importante la condena a los, como yo digo, los golems de un Estado claro. que se puso a disposición de ciertos sectores de poder y produjo una enorme cantidad de sufrimiento para domesticar, para perform performativizar la sociedad y para hacer de este país lo que todavía sigue siendo, ¿no? Eh, ponerlo a disposición de, de, de, de ciertos sectores. Eso lo sabemos. Eh, a mí me parece importante, obviamente, me parece fundamental que se enjuicia, hay que ver quién, cómo, con qué tipo de delitos y, y, y desde qué, di qué, qué es discurso. O sea, hace muchos años que se viene hablando, textualizando, escribiendo cosas sobre la responsabilidad empresarial, eh, y más allá del juzgamiento que pueda haber de esa eh, responsabilidad empresarial, me parece fundamental que la sociedad entienda qué fue lo que pasó. Porque condenar a ¿qué no sé yo? Roca, alguien se va a animar a condenar a, a Paolo Roca porque es el heredero del imperio de Almines Siderca, que este, iban los camiones del ejército y se llevaban a los trabajadores de ahí. Parece difícil. Yo lo dudo. Este, digo. No, no descreo y sigo teniendo la esperanza de que algún operador judicial se anime a pensar el derecho en otro sentido desde el sentido del sentido de justicia ¿no? Porque para interpretar el derecho uno, uh -huh. uno lo, lo interpreta desde el sentido de justicia uno sabe lo que es justo y, en, y desde ese lugar se lee el derecho la posibilidad que da el derecho para para hacer justicia eh, sí si se puede hacer sí claro que se puede hacer <risa> digo la teoría digo y, y, dije al principio es generosa y está en nosotros los que manejamos el texto jurídico, bueno, de tratar de, de, de, de generar esa, esa posibilidad. Yo hace muchísimos años que vengo intentando convencer a los jueces que me escuchen siquiera la construcción que hago yo para que se condene este, por genocidio con la aplicación de la convención, que es lo que corresponde, bueno, todo eso, y sin embargo hasta ahora no lo, no lo, no lo consigo, este, importa, es parte, es parte del desafío y es parte de la lucha. Pero lo importante de esa, de ese desafío simbólico, si se quiere que no consigue la respuesta en el juez, tiene que tener una dimensión hacia la sociedad, porque lo importante no es condenar al, al empresario solamente. Lo, lo importante es, tender, es entender que el Estado se, pone a disposición de esos se puso a disposición de esos empresarios como se pone hoy día a disposición de otros. ¿no? Y de eso se trata la, uh -huh. la cuestión. Hablabas al principio del, del propósito del dolor, mencionaste, lo mencionaste así. No hay manera más efectiva que producir domesticación que hacer sufrir. Eh, y eso fue efectivo y eso sigue siendo efectivo. Y lo que me parece es que es interesante de esto es... A ver, el relato abrumador de... de, de yo hace desde el 2009 que estoy escuchando cientos y cientos de de relatos espantosos, que no podés entender, ¿no? Uh -huh. yo, cuando llego a mi casa no puedo entender cómo eh, eso produce, el, el, una de las funciones del dolor es producir la parálisis social, ¿no? Frente al, al, al, a la certeza de que eso puede ser hecho, que eso se hizo y que se hizo detrás de puertas ocultas, eh, produce espanto, produce temor y todavía seguimos viviendo en una sociedad post-genocidio. Ahora, ¿qué pasa cuando... cuando cuando no se habla de esto no de cuál fue la funcionalidad de su dolor porque la misma funcionalidad la tiene hoy hoy día las fuerzas represoras. hoy día tenemos en el sur una fuerza de choque este, a, a disposición de la corona británica que uh -huh. hace digo, bueno qué pasa en, en la transmisión de ese discurso o en la construcción del sentido social que debe tener ese discurso a partir de ese discurso qué pasa con eso yo muchas veces digo bueno, yo no creo que hoy día pueda haber nuevamente centros clandestinos pero en los 70 necesitaron más de 600 centros clandestinos, más de cientos, cientos de centros clandestinos uh -huh. y muchísimo dolor para, para y picanas para hacer lo que hoy día se puede hacer con dos o tres canales de televisión y tres o cuatro jueces. Pero la posibilidad de producir dolor y dolor extremo, el Estado la tiene a su disposición. Claro. Entonces, es llamativo que frente a eso, yo, evidentemente hay algo de ese discurso que no, no termina de cuajar o cuajó en un momento de la historia de nuestra sociedad y hoy día ya se diluye. Y eso es lo que permite hoy día el crecimiento de ciertos este, sectores de ultraderecha que están no solamente negando eso, sino que están haciendo un alarde de violencia simbólica tremendamente peligroso. Entonces cuando yo digo, ¿cuál debería ser la función de los juicios? ¿Cuál debería ser la, la, la, la función de una sentencia y de pedir una este, revocatoria domiciliaria o que los genocidas vayan a cárcel común? Cuando hoy día tengo gente que está reivindicando este, es, esas atrocidades está instando a la violencia y no pasa absolutamente nada. claro, ¿no? claro. hablas también de la reconstrucción de la historia como uno de los objetivos de los, de los, de los juicios de la historia social. Bueno, de, de que quede por escrito en algún lado la investigación que hicieron los organismos, los familiares, eh, cuáles fueron los crímenes que se cometieron. Mm. Esa es la importancia también a, a futuro, más allá de las condenas que se puedan conseguir ¿no? en el proceso. Yo creo que lo fundamental, insisto, a esta altura... No estoy este, quitándole no, eh, potencia ni minimizando juicios, el valor del, de, de los juicios, pero me parece fundamental. Yo, si me quedo con, con el relato de las, del registro de las condenas y no, no hago nada con lo que... Porque la, la historia escrita por los organismos entonces, no es exactamente la misma historia que se escucha en los juicios. En los juicios hablan la historia los protagonistas, los poquísimos protagonistas que sobrevivieron y que dan cuenta de esa militancia, eh, dan, que, a ver, lo, algún, alguien se puede preguntar, ¿qué pasó con, en los 70 que hubo un montón de pibes y pibas que se largaron a, delirantemente? Bueno, o sea, son el resultado de una historia de prohibiciones, eh, el resultado de, un, de una necesidad de resistencia, la Argentina tenía... Eh, eh, la democracia tenía la intermitencia de segundos, uh -huh. ¿sí? Desde el 30 en adelante, con la anuencia de la Corte Suprema y todo el bendito Poder Judicial, la Constitución se arrastró por el fango eh, y en determinado momento, bueno, hubo un sector de la, de la sociedad con un imbuido de un espíritu realmente muy generoso, solidario y pensando un mundo para... Eh, y un país, para todo un país que... Pudo haber sido más o menos para todo y después nunca lo dejaron ser, uh -huh. ¿no? Y este, con recortes de derechos, bueno, este, de eso hay que hablar. Eh, rescatar rescatar esa, esa mirada del mundo o entender esa mirada del mundo que es lo que nos permite en, entender cómo podríamos mirar el mundo hoy, ¿no? Uh -huh. Porque si no, no se puede entender cómo las, las resistencias que hubo en los, seten, en los 50, en los 60, en los 70, hoy pasan nos pasan por arriba como poste caído, ¿no? Ni hablar de la deuda externa. Digo, la repetición de la historia, digo, ¿cuán, cuán, cuán más gran, ¿cuánto más grande va a ser el peñón con, que, con el que vamos a seguir tropezando si no aprendemos de la historia ya vivida, ya sufrida, ya militada, ya pensada? Uh -huh. eh... Más allá de, de todo este, este contexto general, eh, bueno, a, ni, a nivel histórico de, de lo que tienen que ver con los juicios, hay una realidad. Eh, que hoy tiene o que tuvo durante, por ejemplo, los cuatro años de, del gobierno de Cambiemos, muchísimas dificultades, pero que siempre se ha topado, topado con obstáculos muy grandes. La Secretaría de Derechos Humanos está recuperando de alguna manera un rol protagonista que había perdido durante los años anteriores. digo ¿Cuál es la situación hoy eh, a nivel político eh, y judicial eh, en el marco de los, de los procesos de, de lesa? Yo eso lo tengo que contestar desde, desde, el, desde mi experiencia dentro de la estructura del Poder Judicial, ¿no? dentro del Ministerio Público Fiscal, no desde la experiencia de la Secretaría y de los, de los sí, organismos. Eh, durante el macrismo los juicios siguieron adelante. O sea, no hubo... Este, no, no, poder no, ejecutivo. no hubo ningún impulso en ningún sentido, los juicios se siguieron haciendo, no, uh -huh. no hubo, más allá de, de, de, de que empezaron a imperar ciertos, ciertos relatos ciertos entusiasmos en las cárceles y en los cenáculos de los condenados y a por condenar este, cuando, cuando terminó ganando la presidencia de Macri, pero uh -huh. los, los, las condenas siguieron sucediendo sí hay, hay un tema que es complejo, no es para desarrollar en 10 minutos, sobre cómo funcionan las, las instancias superiores de los tribunales, las cámaras de casación la cámara, y fundamentalmente la corte cómo paraliza la corte y cómo está pensando el poder judicial hoy día hacia adentro de sí mismo, cómo está pensando la historia porque de esto se trata ¿no? O sea, los jueces que han decidido abrir este, leer las, las, las convenciones internacionales de determinada manera, leer la historia de determinada manera ir con un entre comillas viento de cola a partir de una de jurisprudencia señera como fue la jurisprudencia de la corte Hoy día eso está también un poquito en disputa. Sí. Hay nuevos funcionarios, hay otra gente que está con otra con otra mirada. Yo ahí no, no me quedo pensando tanto en... en eh, yo, yo lo pienso más desde la política interna del Poder Judicial hacia adentro, no, no, no hacia afuera. Y en cuanto al presente, eh, yo tengo ciertos reparos eh, en relación a algunos... Algunas posiciones y algunos comentarios en relación a, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas, el Ejército ya no es el mismo que hace 40 años, ¿cierto? cierta cuestión que se fue dando eh, en los relatos oficiales. Eh, que por lo menos son obvios, y obviamente los militares que están en ejercicio hoy no son los mismos que hicieron lo que hicieron, que empuñaron la picana. Pero yo no estoy tan tranquila y tan confiada cuando ese ejército, eh, ciertos sectores del ejército, homenajean a los soldados del operativo Independencia, o cuando vandalizan este, el, el, el cartel que había en Campo de Mayo, este, sobre el Negrito Bayaneda Entonces uh -huh. digo, yo estoy siempre estoy alerta digo, yo, eh, Caminar, caminan siempre Nosotros no podemos de Dejar de estar alerta eh, sobre todo cuando otras fuerzas este, represoras que son tributarias de, de aquel nivel de violencia Hoy día reproducen ese discurso Voy a poner apenas un ejemplo de, de los comienzos del gobierno de Marquín Cuando fue la, la marcha en contra de la, de la, de la reforma pre, previsional este, Los pibes y las pibas, muchos de ellos que recién empezaban a militar Fueron llevados, secuestrados literalmente porque estuvieron desaparecidos por horas eh, y parte del relato de esos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires era, vos te acordás lo que pasó en los 70, vos sabés lo que pasó en los 70, entonces a mí eso me alarma, me alarma, digo porque digo, el huevo de la serpiente este eh, tiene mm. la cáscara muy traslúcida, ¿no? Para mm. quien quiere ver. Eh, yo no, no, digo, a ver, un, gol un golpe de Estado concreto en Bolivia, <risa> digo. Sí. Eh, me parece que la, la única manera de fortalecer eso es darle sentido al, al, al discurso que sucede en, en los juicios y el sentido que tienen las sentencias. Eh, esa es la única manera de preservarnos frente a una violencia de la que no nos podemos preservar. Pero la violencia simbólica a la efectiva hay medio centímetro. Mm. Volviendo un poco a, a Campo de Mayo, eh, más de 20 imputados, creo que lo mencionamos, esperan... Eh, tener sentencia para los próximos meses, imagino, ya están avanzados los alegatos. Sí, faltan los alegatos de... bueno, va a terminar el alegato de las, de las querellas, después vienen los alegatos de las defensas, que no tengo idea cuántas audiencias tomarán, las réplicas que seguramente van a suceder, y después recién ahí el, el veredicto supongo que va a suceder en, en el transcurso del año. ¿Hay, hay imputados que no, que no hayan sido condenados nunca? Sí, sí, sí, hay, hay algunos. Mm. También está Santiago Mar Rivero, ¿no? Que apila una Uy, sí, claro. Sí, una sí, cantidad sí, sí, sí, de sí, como, bueno, como en, en los juicios, en las causas del primer cuerpo está Guillermo Minetti, que está claro. para, Los nombres este, que se repiten. Y que, lo, pero lo importante es que yo siempre lo destaco, yo jugamos a 20 y hay qué sé yo, el batallón 601 tenía 4000 este, sujetos trabajando uh -huh. dentro de la inteligencia y en general claro. se juzga re poquitos. ¿Cuántos habían empezado siendo los requerimientos de imputación. No, me acuerdo los que quedaron los que fallecieron en el camino o los que quedaron... Se murieron este, unos cuantos. Se murieron unos cuantos, después en este tramo de este juicio quedó uno con una con una suspensión de juicio que es Feroglio, uno de los jefes de área, eh, pero de los muertos en el recorrido la verdad que no, no me acuerdo cuántos, cuántos fueron. Bueno, nos estaremos volviendo a hablar entonces para ver... Cuando cómo, quieran. ...cómo resulta cuando, cuando haya la sentencia, te agradecemos mucho. Bueno, y felicitaciones por este trabajo de, de tantos años, ¿no? este reconocimiento que tenés también de, de parte de todo el movimiento de derechos humanos. Mm. Gracias bueno, por gracias la visita. Gracias a ustedes y gracias por difundir.